La verdad que, que no, que, que va a haber después de esto. En Francia claman al cielo por una actuación arbitral contraria en la final contra Argentina. ¿Qué quiere ser protagonista? ¿Será que tienen razón o no saben perder? Lo vemos a continuación. No, nada, no hay nada, pues sí que vamos a que vamos a hablar. Eh? Ojo a las quejas que hay en Francia por una nueva imagen en la realización en la final del Mundial entre Argentina y Francia. En el país galo afirman que el gol de Messi en la prórroga puede ser ilegal. Según el reglamento, el segundo gol del crack argentino en la prórroga debería haber sido anulado por el árbitro, así lo aseguran. La razón, que algunos de los integrantes de la plantilla de Argentina que estaban en el banquillo se adentraron. En la cancha antes de que el balón cruzara la línea de gol de la portería de Lloris La ley 3 párrafo 9 de las leyes del fútbol establece lo siguiente Si después de marcar un gol el árbitro se da cuenta antes de que se reanude el juego de que otra persona estaba en el terreno de juego en el momento en el que se marcó el gol, el árbitro debe anularlo. Si la persona extra era un jugador, suplente, jugador sustituido, jugador expulsado u oficial del equipo que marcó el gol, el juego debe reiniciarse con un tiro libre directo, desde el lugar donde se encontraba la persona extra. Así lo afirma el reglamento. Y ojo chicos a lo que dice el diario equipo al respecto, minuto 108 de partido tras un trío con Enzo Fernández y Leo Messi, Lautaro Martínez pega fuerte desde muy cerca, Hugo Lloris empuja hacia atrás el balón, que vuelve a los pies de la pulga, Messi lo volea y marca el 3-2 a para la selección argentina. A pesar del intento tardío de salvamiento de Jules Condé, excepto que el objetivo no es válido si aplicamos estrictamente las reglas. Cuando Messi lanza de volea la tajada de Hugo Lloris, algunos suplentes argentinos cargados de emociones ya están en el campo, listos para celebrar, lo cual está estrictamente prohibido. Así lo afirma como decimos el diario francés. Aquí podemos ver la imagen del momento en el que Argentina marca el 3-2. a nos parece excesivo y lamentable este argumento del diario Lequil porque el partido pudo ser otro. Eso en el caso de que ese gol hubiera podido ser anulado, no hubiera seguido los parámetros que ha seguido el partido ganando Argentina. ¿Se pudo llegar a la tanda de penaltis o no se pudo llegar? En fin, esto es lo que dicen desde Francia que siguen sin digerir esa derrota amarga en la final del Mundial. Nos gustaría también Saber vuestra opinión al respecto, ¿qué os parecen estas quejas que llegan desde Francia? ¿Pensáis que el gol se tendría que haber anulado o pensáis que esto fue un acto irrelevante? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios.